Captado por cámaras de seguridad quedó el momento en que un hombre sustrae una motocicleta en un hecho registrado la tarde del pasado viernes en el sector Madrigal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Un cuente me estaba acechando, tú sabes, y yo trabajando y en los videos están ahí y en la, en la foto, porque conseguimos los videos y la foto de, de, de, una, de un vecino que yo le dije que me hiciera el favor para, para, para descubrir quién fue que me hizo eso, entonces... Él se mete y me acecha y en lo que yo doy la espalda va y se mete y agarra el motor y se lo lleva con, con una mochila que tengo documentos tengo esta libreta de banco, tengo cédula y tengo mi herramienta de trabajar también y se lo lleva como si nada no, la, las fotos están ahí yo, eh, no, no lo identifiqué no pero lo yo estaba para adentro, pero este la cámara ahí está la cámara y la, y la foto tú ves, eh. y ntn